Una información del eh, alcalde de Santiago, eh, Abel Martínez, que dice que eh, están sopesando ver la posibilidad de, de, de solicitarle a la gente la tarjeta de vacunación para poder entrar a los lugares públicos. Arismendi, a propósito de eso, salió a preguntar a los ciudadanos de, de, de sobre esto. ¿Qué opina la gente de que te de que te exijan entrar eh, para, los lugar, para los lugares públicos, te exijan la tarjeta de vacunación? Vamos a escucharlo. Sí, muchísimas gracias. En el día de ayer, el alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, establecía que aquellas personas que no presenten tarjeta de vacunación contra el COVID-19, se les sea imposibilitada la entrada a las oficinas públicas. Nosotros, en el día de hoy, abordamos a las personas para saber cuál es su valoración en torno a estas declaraciones. Veamos. Claro, no se puede porque entonces va a contaminar lo demás. Yo estoy de acuerdo que todo el mundo se vacune. Y si no, hay un, un problema que no vamos a poder entrar ni a un colmado a comprar. Porque ese es el problema es que, que la gente no quiere asegurarse. Para beber Romo yo, allá hay uno que yo tengo, un trabajador allá, y él dice que, que no puede durar tres días sin bebé, porque bueno, no se quiere poner la vacuna, porque el, el, el bebé le deja más. Y así, la gente no escuda. Eh, yo estoy de acuerdo porque tenemos que vacunarnos todos. Y si va y. y... Y ellos no, no están vacunados y la tienen, pueden contagiar a los otros. Claro que sí, porque han tenido tiempo de hacer eso y es cuidando, cuidando a uno que están. Entonces, si tú no se vacunas, entonces anda en el medio sin vacunar, con, con un contagio a los que estamos ya salimos de ese proceso. Estoy de acuerdo de que no lo dejen entrar a ninguna oficina, a ninguna parte, sino con la tarjeta que esté vacunado. Yo estoy de acuerdo, porque así, así mismo nosotros protegemos a los, a los demás. Si yo me vacuno. Estoy, estoy protegiéndolo a usted mismo, te oye. Y si yo no me vacuno y, y, y me contagio, estoy llevando ese contagio a mi casa, a nuestra, a nuestra comunidad. Por eso tengamos, yo estoy de acuerdo que tengamos que vacunarnos toditos. Después de, de, con a todo el mundo, a ver si este COVID se un poco se normaliza. Sí, porque después enfermar a cualquier persona, pueden enfermar a cualquier gente, si, si, si, si está contagiado. La prueba. Yo entiendo que es una violación a los derechos fundamentales de la libertad de, de todo ser humano. Está bien, hay otros métodos para persuadir a la población de que se vacune, no utilizando eh, restricciones que son universales, como lo que es la libertad en todo ser humano. Eh, sí, para evitar el contagio. Y para estar protegido, porque hay que vacunarse para, para evitar esta, esta plaga. No estoy de acuerdo, porque eso, eh, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Ahora lo que hay es cuidarse, o sea, usar sus mascarillas como se tiene que hacer. Bueno, yo apoyo a que todo el mundo se vacune, si quiere, porque es necesario. Pero ya de que eh, yo caigo, no caiga la tarjeta de la vacuna y tal que una tienda, y me digan que si no la caigo no me dejan entrar ahí. Eso no, no es posible. Bueno, lo primero es que la libertad de poder moverse, accionar el ser humano, es algo de normalidad. Eh, realmente vivimos en un régimen de esa libertad. Por otro lado, pues cada ser humano tiene que tomar conciencia y pensar en los demás ciudadanos también. Es una situación de doble partida. Es algo que si realmente es, es de mayor sumatoria vacunarse, que en algo no vas a ayudar. Entonces, ¿vamos a cooperar? Yo creo que sí, que debemos vacunarnos. Bueno, yo diría una cosa u otra, pero si hay que vacunarse, hay que hacerlo por obligación. Yo la tengo, yo vivo en Nueva York y yo me puse las dos vacunas, caigo mi tarjeta aquí. Es mejor de todas maneras, porque como usted sin estar vacunado va a andar en la calle, contagiando a los demás. Pueden prohibirle que entre a, a todos los sitios, hasta que se mueva de su casa. Yo estoy de acuerdo con eso. No, todavía no, no hay tiempo de eso. Todavía yo creo que hay que esperar un tiempecito más para eso, como creo yo. No hasta que vacunen toda la población, que digan ya se va a cerrar el, el tiempo de, de la vacunación. No te sé si exactamente porque hay que tomar medidas. La cosa está muy peligrosa, tú sabes, cada día más. Claro, porque el problema es que tenemos que cuidarnos. Esto es una guerra de todos todos tenemos que colaborar y ponernos de acuerdo porque el uso de la mascarilla viene siendo algo, eh, lo más importante aparte del distanciamiento Sí, yo estoy totalmente de acuerdo a que esto tenemos que ponerle punto y final algún día no podemos vivir todo el tiempo con la pandemia es un 100% ¿por qué? porque es justo, que, que, para que no contagie a nadie a la oficina pública, no, a ninguna parte caiga mucha gente ¿por qué? Porque puede contagiar y que, que esté bueno. No, que no los entren. Que se vacune. Yo, que se vacune. Que sea un deber. Para pa que no enferme los dueños lo, lo, lo, lo de la casa. Porque así podemos frenar esta pandemia y normalizarse el país. Bien, escucharon ustedes las diversas opiniones de los ciudadanos en torno a este controversial tema de la vacunación contra el COVID-19. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi. Vemos ahí unas 12 personas que dijeron que están de acuerdo. Frente a unas cuatro personas que dijeron que no están de acuerdo con que se, se pida o se exija la tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos. Y dos personas que se, manteni, se mantuvieron en intermedio, o sea, neutro, no dijeron ni una cosa ni la otra. Es decir, que la mayoría de las personas están de acuerdo con que se le exija la tarjeta de vacunación a los ciudadanos para poder entrar a lugares públicos. Wow, mire